Las herramientas de color sirven para modificar los colores de una imagen. Se accede a ella de dos formas. O bien desplegando el menú Herramienta, herramientas de color, y aquí las tenemos, que son balance de color, tono y saturación, colorear, brillo y contraste, umbral, niveles, curvas, posterizar y desaturar, aunque la forma más fácil y más rápida es mediante el menú colores, encontrándonos estas herramientas, en la parte superior del menú. Si elegimos balance de color a través de este cuadro de diálogo podemos modificar los colores luz, los de la derecha, que son rojo, verde y azul y los colores tinta, los de la izquierda, que son cian, magenta y amarillo en función de lo elegido en esta sección. En la sección de seleccione el rango para ajustar o ajustamos la sombra, los tonos medios o los puntos de luz. Los podemos modificar utilizando estos deslizadores. Si dejamos marcada la casilla de verificación conservar la luminosidad podemos conservar el brillo de la imagen y si mantenemos marcada la casilla de vista previa los cambios hechos en los niveles en la selección o en la capa activa se ven inmediatamente. Vamos a probar. Modificamos los puntos de luz, utilizamos los deslizadores y los puntos de luz estamos modificando los niveles de rojo, de verde en los puntos de luz y de azul, comprobamos que las zonas más luminosas de la imagen cambian. Al contrario, en las sombras vamos a modificar también dichos colores, magenta y el amarillo. Y en los tonos medios, es decir, ni las zonas completamente iluminadas ni las zonas más oscuras. Modificamos los niveles de color con estos deslizadores. Cuando tenemos la imagen como queramos, hacemos clic en el botón Aceptar. Deshacemos cambios mediante Control Z o Menú Editar Deshacer. Y elegimos la siguiente herramienta de color, que es Tono y Saturación. Con esta herramienta se puede ajustar los niveles de tono, la saturación y la luminosidad de un rango de color en la capa activa o la selección. En la parte superior del cuadro de diálogo nos permite modificar los colores por luces, rojo, azul, verde o por tinta. Amarillo, magenta, cian. En principio aparece seleccionado el botón principal con lo que los cambios que hagamos en tono, luminosidad y saturación van a surtir efecto en todos los colores. Si dejamos la casilla vista previa, los cambios que hagamos mediante este cuadro de diálogo los veremos reflejados inmediatamente en la imagen. Y mediante estos deslizadores podemos modificar el tono, la luminosidad y la saturación. Como está el botón principal seleccionado, los cambios se van a producir en todos los colores. Aumento el tono, o disminuyo. Luminosidad. Saturación. El botón restablecer color restaura los valores iniciales. Vamos a probar con uno de los colores, por ejemplo, el verde, y modificamos algunos parámetros. Para que los cambios surten efectos sobre la imagen, hacemos clic en el botón Aceptar.